¿Qué nena? ¿Qué nena? ¿Qué nena? Yo me llamo María Aramita Jaramillo. Tengo 63 años. Llevo casi 40 años acá en Naranjal. Aquí fueron nacidos, quedaron mis hijos. 33, el otro tiene 20. Aquí conseguí mi esposo, aquí nacieron mis hijos.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 Tiene como 80 años o más. Tiene 12 de fondo, de frente, por 8 de fondo. Entonces, lo que estamos peleando, porque no le sabe todavía cuánto nos irá a nadar. Es que no le sabe nada todavía. No. Está en es la sala. Ahí está mi hijo Carlos Andrés. También nacido todos acá. Eh, sigue mi pieza. ¿Esta es la pieza mía? Sí, está llena de muñecas por donde usted volte de mirar y verá. Las repisas, eh, encima el chifonier, todo es muñecas y muñequitos. Las 11 de ese minuto, en Radio Paisa 11 de Alcamonías, lapiceros, vasos, eh, bolsas, cajas para restaurantes, todo lo que se trate de publicidad. ¿Cómo te llamas? Yo, sí. yo me llamo Carlos Andrés, Carlos Andrés. Sí. es buen negocio, Sí. sí. Pero pues eso me cae por ahí tres camellitos en un mes y ya con eso me relajo. Es propia, sí, me la dejó el cucho, el cucho lo mataron y tal, esta casa tiene historia. Pues mucha tristeza y todo, porque pues, uno da, aquí es donde ha estado, aquí es donde uno ha llorado, ha sufrido, ha, bueno, le pasa a todo lo que le pasa a uno en la vida pero, vale bueno, no, pesar Es con música y todo. Esto es que era una la. Lo pusieron naranja pues yo no sé por qué, porque naranja no he llegado a ver. Hay un palo. Es sí, que había un palo esto las trae todo. tipo de personas. Ay, mira, mira, ah, mira chacurín, la pues bien, bien, bien, mira, mira el peineto, peineto. Desde el mecánico. Ah. Faltas el ver, allá, los ya. Ahí están, vea. Ella y ahí está y murió. Ah, sí. Tía de mira nada, no, doña Miriam. Claro. Ah. Ay, sí. No <risa> sé. <risa> Ay, es que no se la nostalgia. Sabes que tiene que ir y saber para dónde. No sabes para dónde está. ¿Ah? No has pensado. No, no lo sabemos. Ya. Porque es que está aquí, aquí, mira. Es que esto aquí va a quedar muy caro. Imagínese, va a, a, a como a 180 apartamentos. Pues a, a, a el 180 pesos apartamentos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, y entonces no, si uno puede, pues sí, se queda no y ver, si no es puede, porque se va a que se que estratos ver, 4 y 5. Sí. No entonces imagínense. Esos ingenieros como que se aprovechan de la gente y pagan barato. No pagan sino por el piso, pero él no sabe que el cielo vale más.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 Ya, es un proyecto que hay. Yo lo único que pienso es que me compren la casa y que yo pueda comprar algo otra parte. De yo. yo. no voy ni a las ni a las reuniones. No. Ah, ¿para qué dicen lo mismo? Entonces yo ah, entonces. Y bueno, que dan la plata y eso? ¿Y van a pegar? Me gustaría la Floresta la Pradera, me gustaría Boston. Pues parte va, porque nosotros tampoco la nada para comprar un palacio.